Un sabio dijo, hay quienes nunca se disculparán por lo que te hicieron, pero sí te culparán y juzgarán por la forma en que tú reaccionaste. El perdón es un tema complejo y, a menudo, controvertido en nuestra sociedad. Muchas personas creen que perdonar es un acto de debilidad, mientras que otros ven el perdón como una forma de liberación y crecimiento personal. Sin embargo, lo que muchos de nosotros a menudo olvidamos es que el perdón no siempre proviene de la persona que nos hizo daño. Un sabio una vez dijo, hay quienes nunca se disculparán por lo que te hicieron, pero sí si te culparán y juzgarán por la forma en que tú reaccionaste. Esta frase nos muestra cómo, a menudo, las personas que nos han hecho daño no tienen la capacidad o el deseo de pedir perdón en su lugar, nos culpan y nos juzgan por cómo reaccionamos a su mala acción. Este tipo de comportamiento puede ser particularmente desafiante de manejar, ya que nos deja sintiéndonos injustamente juzgados y criticados. Pero es importante recordar que la forma en que reaccionamos a la mala acción de otra persona es un reflejo de nuestra propia fortaleza y resiliencia, no de nuestra debilidad. Si nos permitimos ser afectados por las opiniones y juicios de los demás, es probable que nos sintamos aún más heridos. Por lo tanto, es importante que aprendamos a liberarnos de la necesidad de perdón y aceptación de los demás. Debemos aprender a perdonarnos a nosotros mismos y a aceptar nuestra propia reacción a la mala acción de otra persona. Esto no significa que debamos justificar o minimizar la mala acción de alguien más, sino que debemos aceptar que es natural y comprensible reaccionar de una manera emocional cuando nos hacen daño. En última instancia, debemos aprender a ser nuestro propio juez y jurado, y no permitir que los demás tengan el poder de definir quiénes somos y cómo debemos reaccionar. Debemos recordar que el perdón y la aceptación vienen de nosotros mismos, no de los demás. Y cuanto más aprendamos a perdonarnos a nosotros mismos y a aceptar nuestras reacciones, más libres y fuertes nos sentiremos. Definitivamente. La idea del perdón es un concepto que ha sido ampliamente estudiado y debatido por expertos en psicología, terapia, literatura y poesía. Aquí hay algunos aportes que pueden ayudar a profundizar en el tema del perdón. Desde una perspectiva psicológica, el perdón puede ser un proceso terapéutico para la persona que lo otorga. Según los terapeutas, el perdón puede ayudar a liberar emociones negativas como el enojo, la tristeza y el resentimiento, y puede mejorar la salud mental y emocional. Los expertos en terapia también señalan que el perdón no siempre implica una reconciliación con la persona que nos hizo daño. En muchos casos, Perdonar significa simplemente liberarse de los sentimientos negativos y permitirse seguir adelante. Profundicemos qué otras bondades ofrece el perdón. Desde una perspectiva terapéutica, el perdón puede ofrecer muchas bondades adicionales a la salud mental y emocional. Aquí hay algunos ejemplos. Mejora la relación consigo mismo. Cuando perdonamos a los demás, también perdonamos a nosotros mismos. Esto puede ayudarnos a liberarnos de la culpa y el autojuicio y a mejorar nuestra relación consigo mismos. Mejora las relaciones interpersonales. Cuando perdonamos a otras personas, podemos mejorar nuestras relaciones con ellas y fortalecer los vínculos emocionales. Además, el perdón puede ayudarnos a liberarnos de los sentimientos negativos y permitirnos interactuar de manera más positiva con las personas importantes de nuestra vida. Reduce el estrés y la ansiedad, el perdón puede ayudarnos a liberarnos de los sentimientos negativos y la tensión emocional, lo que puede disminuir el estrés y la ansiedad. Mejora la salud física, el estrés crónico y las emociones negativas pueden tener un impacto negativo en la salud física, incluyendo problemas de salud mental y física. Al perdonar, podemos liberarnos de estos sentimientos y mejorar nuestra salud física fomenta la resiliencia, el perdón puede ayudarnos a desarrollar una perspectiva más positiva y a fortalecer nuestra capacidad de afrontar desafíos y superar obstáculos. En resumen, el perdón puede ofrecer muchos beneficubrimientos terapéuticos adicionales, incluyendo mejoras en la relación consigo mismo, las relaciones interpersonales, la reducción del estrés y la ansiedad, la mejora de la salud física y la fomentación de la resiliencia. Estos descubrimientos pueden ayudarnos a vivir de manera más plena y satisfactoria. La literatura y la poesía han sido una fuente importante de reflexión sobre el perdón. Por ejemplo, el escritor y poeta Nelson Mandela escribió, El perdón es la clave que abre las puertas del futuro. Este tipo de reflexiones nos recuerdan la importancia del perdón en el proceso de crecimiento y superación personal. Los consejos de los terapeutas incluyen trabajar en el proceso de perdón, ya sea a través de la meditación, la escritura o las conversaciones con amigos y seres queridos. También es importante recordar que el perdón puede ser un proceso lento y que es normal tener altibajos en el camino. Finalmente, es importante tener en cuenta que el perdón es un acto personal y que no hay una única forma correcta de perdonar. Cada persona es única y debe encontrar su propio camino hacia el perdón. Es importante recordar que todos somos seres humanos con emociones y que a menudo actuamos de manera impulsiva sin ser conscientes de los daños que causamos a los demás. Por esta razón, no debemos esperar que todas las personas sean conscientes del dolor que nos han causado o que reconozcan sus acciones. Además. Muchas veces, la persona que nos hizo daño puede tener sus propias inseguridades, traumas y emociones que influyen en su comportamiento. Por esta razón, es importante no tomarlo personalmente y enfocarnos en nuestro propio proceso de curación y perdón. El perdón no significa que debamos aceptar o justificar la mala acción de otra persona, sino que significa liberarnos de los sentimientos negativos y permitirnos seguir adelante. Debemos aprender a perdonar no solo a los demás, sino también a nosotros mismos, y a aceptar que todos somos seres humanos imperfectos que cometemos errores. En lugar de esperar el reconocimiento y el perdón de los demás, debemos enfocarnos en nuestro propio proceso de perdón y liberación emocional. Este enfoque nos permitirá avanzar y vivir una vida más plena y satisfactoria. Aprender a perdonar implica también una comprensión clara de nuestras emociones y derivado de ello, de la inteligencia emocional que nos permite una óptima gestión de nuestras emociones y expectativas. Pero, ¿cómo podemos desarrollar esta inteligencia emocional? Desarrollar la inteligencia emocional es un proceso continuo y puede llevar tiempo, pero hay algunas estrategias que pueden ayudar a mejorar la comprensión y gestión de nuestras emociones. Aquí hay algunos consejos. Conocer y comprender nuestras emociones. Para poder gestionar adecuadamente nuestras emociones, es importante que primero las identifiquemos y comprendamos. Esto puede incluir prestar atención a nuestras respuestas emocionales y reflexionar sobre ellas. Practicar la autoconciencia. La autoconciencia es la capacidad de estar consciente de nuestras emociones, pensamientos y comportamientos en el momento presente. Practicar la autoconciencia puede ayudarnos a identificar y comprender nuestras emociones más fácilmente. Aprender a regular las emociones. Una vez que identifiquemos y comprendamos nuestras emociones, es importante aprender a regularlas. Esto puede incluir técnicas como la meditación, la respiración profunda y la reflexión. Comunicar de manera efectiva. La comunicación efectiva es clave para la gestión de las emociones. Aprender a expresar nuestras emociones de una manera clara y respetuosa puede ayudarnos a resolver conflictos y mejorar nuestras relaciones interpersonales. Desarrollar la empatía La empatía es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de los demás. Desarrollar la empatía puede ayudarnos a entender y gestionar mejor las emociones de los demás, así como las nuestras. Estos son solo algunos ejemplos de cómo podemos desarrollar la inteligencia emocional. Como se mencionó anteriormente, el desarrollo de la inteligencia emocional es un proceso continuo y requiere tiempo y práctica. Pero con la dedicación y el esfuerzo adecuados, podemos mejorar nuestra comprensión y gestión de las emociones y vivir una vida más plena y satisfactoria. Laura era una mujer fuerte y resiliente, pero su corazón estaba roto después de que su expareja la abandonara para irse con su amante. Tenía un bebé de apenas un año y se sentía completamente sola en el mundo. Sin embargo, decidió que no permitiría que su expareja la definiera o la destruyera. Comenzó a trabajar en su autoconciencia y a comprender sus emociones. Aprendió a regular sus emociones y a expresarlas de manera efectiva, incluso a través de la escritura y la meditación. Además, desarrolló su empatía y comprendió que su expareja también estaba luchando con sus propios sentimientos y emociones. Aprendió a perdonarlo, no por él, sino por su propia salud emocional y para poder seguir adelante con su vida. A medida que continuaba trabajando en su propio proceso de perdón, comenzó a sentirse más fuerte y más libre. Descubrió que el perdón no significaba justificar o aceptar la mala acción de su expareja, sino liberarse de los sentimientos negativos y permitirse seguir adelante. Finalmente, ella encontró la paz y la felicidad que buscaba. Aprendió a amarse a sí misma y a su hijo y a construir una vida plena y satisfactoria sin su expareja. Aprendió que el perdón era un regalo que se le daba a ella misma y que le permitía avanzar y ser libre. Esta es solo una historia, pero ilustra cómo el perdón puede ser un proceso valioso y transformador para aquellos que han sido lastimados. Al enfocarse en su propio proceso de perdón y en desarrollar la inteligencia emocional, es posible liberarse de los sentimientos negativos y encontrar la paz y la felicidad.